momento de hablar del subterráneo de Buenos Aires, bueno, con todo lo que conoce, conocimos en estas últimas horas, el jefe de gobierno porteño que habla de tarifas que podrían llegar a los 6 pesos, creo que no, que me medio exagerado no. el tema, pero no importa, lo tiró y obviamente esto generó mucha repercusión. El cierre de la línea A a partir del 13 de enero, A uno dicen por entre 15 y 60 días, te dicen, mira, vamos a estar más cercanos a los 60 días. ¿Qué va a pasar con los comerciantes que están debajo los que trabajan dentro de la línea A. Es decir, hay muchos interrogantes que se han planteado acá. Subtes que, recordemos, se le va a cambiar totalmente los vagones o de las formaciones. Hasta acá son los de madera, vamos a unos más modernos, que tienen el aire acondicionado, pero no se puede usar el aire acondicionado. Bueno, Rafael Gentili es legislador porteño, miembro de la Comisión de Transporte, y muy gentilmente vamos a hablar de este tema. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, sí, buenas pues, Feliz tarde. año. Igualmente. Gracias, ¿eh? Muchos interrogantes. Sí. ¿Ves una tarifa de 6 pesos? Para mí es una locura, pero... No, no, es no, es mucho más de lo que necesita el subte para funcionar, la verdad. Metrovías mismo y el propio Picardo, presidente de base, dicen que la tarifa del subte sin subsidio sería de 4 pesos. Si vos le pones todos los aumentos de costos que pueda haber en el año 2013, podría llegar a 4,50. Sin subsidio estamos hablando. Sí, sí, sí. Cuando claro, sí. además, la ley que le dio la legislatura le da recursos para, a partir de los aumentos de impuestos que, eh, que previó, le da recursos para que la tarifa siga a 2,50 todo el año con un aumento de los costos por arriba de lo que puede ser la inflación y todo, con lo cual... capaz esa misma ley lo habilita que él una vez por año revise la tarifa? Sí, sí, en realidad no, lo habilita que... Él aumentó, aumentó se excedan, no, no, ¿El aumento de enero del año cuando, pasado? Lo habilita más en realidad. Dice que una vez por año, pero si los costos exceden un 7%... ...de los que están estimados en, en el año... ...en ese momento también puede disparar... ...como un ajuste de emergencia. Una suerte de cláusula gatillo, digamos. Claro, que eso se prevé que va a suceder... ...una de las cosas que se decía que se va a suceder... ...cuando se discuta la pauta salarial ...claramente la pauta salarial va a exceder el 7%... ...de los costos operativos previstos para el año... ...entonces eso puede disparar un aumento en el medio. Ahora, eh, lo importante es que la ley que le dio la legislatura... ...le dio superpoderes y emergencia... ...y Macri está haciendo en base a eso todo esto y por eso nosotros no estábamos de acuerdo que no era necesario ni superpoderes ni emergencia porque claro. claramente Macri es una caja de Pandora y ha aumentado un desinterés y un, una despreocupación por los usuarios y por la calidad del servicio que ha sido espantosa, entonces Macri está priorizando su carrera política su proyecto político, y está manejando el subte en esa línea lo cierra porque quiere dar un shock, un golpe de efecto, abrir el subte y que uno vea wow, el, cambio el cambio de gestión con la línea que ha tomado, como cuando Menem agarró Entel y la tomó como la... o Aerolíneas y la tomó como la, la nave insignia de claro. las privatizaciones. Bueno, Macri está tomando la línea A como la nave insignia de su hacerse cargo del subte. Y le importa a tres pepino que 70.000, 100.000 usuarios todos los días queden varados en la ciudad complicándose la vida. Y lo mismo lo de las tarifas. Está diciendo uh -huh. seis pesos para llevarla a cuatro y así disminuir el la necesidad impacto, de subsidio. No, y el impacto también en el usuario, porque si uno se, ya se está empezando a hacer la idea... De pagar 6 pesos la tarifa, Además, si te dicen 4 vas a decir bueno, que no, para no, no qué 4, Pero para qué necesita 4 con 4 pesos Macri no tiene que subsidiar la tarifa del SUTE. Pero está previsto dentro del proyecto que se aprobó que haya eh, otorgamiento de subsidios no, o no? puede no, o no. Para compensar la tarifa lo que hizo en esa ley fue el aumento de sellos y. y todo sí, Pero sí, sí, fíjate, sí, el aumento, sí. cuando ellos vinieron a traer el proyecto de ley, decían que el famoso aumento de los combustibles más el aumento de patentes que si sí se aprobó más el aumento de peaje que sí se aprobó eran 500 millones de pesos. Terminó sacando una ley que le da mil millones de pesos. O sea, el doble. Todo por sacar la cláusula de servicio esen público esencial. ¿Está? Entonces, en realidad terminó sacando una ley en términos de recursos mucho mejor de lo que preveía el texto original sí, que ellos claro, mandaron. ¿no? Y ahora está diciendo que además la tarifa tiene que valer seis pesos. O sea, seis pesos está por encima del costo de operación de Metrovías no ¿Quién busca? Que... ¿Una ganancia extra para... Busca tener amigos, plata. para Oye. Nosotros interpretamos que lo que está buscando Macri es... Tener eh, la tarifa, con, que, que la tarifa remunere la operación y el servicio, o sea, cero subsidio, muy poca necesidad de subsidio, y tener la otra disponibilidad de la plata, que son, en total, el presupuesto de base son 3 mil millones de pesos. O sea, de prácticamente nada va a tener 3 mil millones de pesos para manejar el subte este año Macri, que lo puede manejar con total discrecionalidad. Total discrecionalidad, Ahora, sin eh, ningún tipo de control. Rafa, hay, hay una cosa bien particular y es el subte... Se va a cerrar, ya está confirmado esto en la línea A para poder hacer estas obras. 13 de enero es la fecha. ¿Se habló algo, digamos, cuando se trató la ley? Digamos, esto no estaba previsto el cierre en ese momento. Empezó a trascender que podía ser. Ahora, ¿qué pasa con los comerciantes que están ahí, que trabajan ahí? No, ¿y qué pasa con metrovías? O sea, todos los que están en el subte tienen un lucro cesante en la línea A. ...porque el subte no va a operar. Eso se va a tener que hacer cargo de la ciudad. Claro, lo van a tener que indemnizar... de Va a no salir carísimo. Entonces, a todos, no hay ningún no hay ningún Más eh, los sectores que, no que se le dan a los usuarios. Exactamente. a los colectivos. Claro, exactamente. Ahora, volviendo a la cuestión general de la tarifa, ¿no? Cuando se aumentó el 127% en enero pasado, se redujo un 30% la cantidad de usuarios. Sí, más. O menos. Si ocurriera algo similar... Una otra caída con un aumento importante cercano, no sabemos si del de 150% sería si se fuera a 6 pesos más o menos, pero supongamos que fuera de un 80% o lo llevara a 4. ¿Qué pasaría si se reduce nuevamente la cantidad de usuarios? Porque eso va a, va a influir negativamente en la cantidad de dinero que ingrese en las arcas de Metrovías, que no es porque me interesen las arcas de no, Metrovías, no. sino porque no van a poder prestar el servicio suficiente. Digamos, ¿Está previsto eso de alguna manera? No, no. Está, o sea, está, no previsto, el está previsto en la margen de emergencia y superpoderes que se le dio a Macri. Por lo tanto, Macri hoy tiene... ...la facultad para resolverlo dentro de esa ley... ...sin necesidad de recurrir a la legislatura... ...los legisladores pasamos a estar pintados... ...solamente podemos opinar... ...qué es lo que haríamos en ese caso... ...pero no podemos hacer absolutamente nada... ...porque Macri puede hacer lo que quiera... ...y tiene plata para poder hacer lo que quiera... ...y también tiene las facultades para, por ejemplo... ...disponer el cierre de, del, del subte... ...como está disponiendo en la línea A... ...entonces, no, la verdad que no, ahora... Eh, ...no hay necesidad, yo te, nosotros insistimos... ...no hay necesidad de aumentar la tarifa solamente habría necesidad de pensar una revisión de la tarifa después de revisar los costos verdaderos de Metrovías, de recuperar las, los benditos negocios colaterales y... De discutir los aumentos de salarios que tiene que haber en el año 2000, eh, 2013. Sí, que todavía no se terminaron de pagar los de 2012, no, con pero igual bueno. Ni siquiera, entonces nosotros cuando hicimos el cálculo de nuestro proyecto de ley, que eran 600 millones de pesos, preveíamos incluso que llegábamos sin problemas hasta julio agosto de este año, sin ninguna necesidad de aumentar la tarifa. Ahora, esto vos lo haces cuando vos tenés como eje central el beneficio al usuario ¿está? entonces cuando vos tenés ahí decís mira, yo puedo, tengo la necesidad de suspender el servicio a una técnica, bueno, que sea lo menor tiempo posible acorto el horario del servicio, lo termino un poco antes, eh, lo suspendo los fines de semana, está, está siempre pensando en mecanismos para me, eh, perjudicar menos al usuario, tengo que aumentar la tarifa, bueno, el aumento de 260 y veo dónde saco en un, re, en un presupuesto de 40 mil millones de pesos y además con el impuestazo que implicó la propia ley de subte veo dónde saco los recursos y si tengo que retrasar alguna ampliación de obra la retraso porque lo que quiero es que esté mejor el usuario que está viajando ya entonces todo esto es lo que uno hace cuando gobierna pensando en los usuarios es todo lo contrario de lo que hace Macri por eso nosotros decimos que Macri está priorizando su carrera política está diciendo ¿qué necesito yo para lucirme con el subte? lo cierro 60 días le jodo la vida a medio mundo pero en 60 días cuando yo levante la persiana y sí, empiece pero, la campaña electoral a veces... voy a tener una línea A que va a ser nueva, y así lo gestiono yo, y así lo gestionaba antes el kirchnerismo, me parece que apunta un poquito a eso, y tienen que pagarlo, y bueno, todo se paga en la vida, y ustedes lo tienen que pagar, entonces me parece que está jugando un poco eh, a esa idea, y, lo, y el problema que tenemos todos los ciudadanos de Buenos Aires es que no está sufriendo costos por este manejo claro. poco eh, serio y tan sí, pero, desinteresado pero para, para, hacer, para, para hacer obras estructurales y que uno día se levantan 60 días las puertas del subte A y uno dice bueno es una línea nueva 60 días no, no alcanzan. alcanza no, no, claro. uno puede ver una, una limpieza de, de cutis si querés bueno, y, y, y no mucho pero va a haber un cambio eso. de vagones que va a ser el primer cambio de vagones importantes que hay en los últimos 20 años en el subtel. Va a haber un cambio importante, con una además aprovechando una inversión que no hizo la Ciudad de Buenos Aires, porque esos subtelos fueron comprados hace mucho tiempo. claro Ahora, volviendo al tema de los vagones, ¿se previó de alguna manera qué va a pasar con esos vagones que son históricos? Digo, porque recordando lo que había sucedido, por ejemplo, con los adoquines que se levantaron en sí, la Ciudad verdad. de Buenos Aires, y sí. es que, que después se denunció la venta de estos adoquines, ¿qué va a pasar con esos vagones? Bueno, ¿Para Madrid, la reta dijo se puede hacer un asado. Un ahí. asado, sí. Ricardo estuvo un poquito más serio y, y dio algunas soluciones eh, más razonables, ¿no? Por ejemplo, que rever, eh, reconocer el patrimonio cultural de la ciudad de esos vagones, ¿no? Que son únicos en el mundo que estén funcionando. Entonces, y eso gracias a los famosos talleres por bolines, que son los trabajadores, son los únicos... Eh, Coches del subte que, no, que pueden ser reparados por los propios trabajadores del subte integralmente Entonces que no, hay una, no, hay un, no se puede mandar a ningún taller privado Todo lo demás se puede mandar a algún taller privado ¿no? Entonces eso es algo interesante que nos decían los técnicos del subte es un, Son recuperados por los propios trabajadores en el taller Polvorines eh, Nosotros estamos analizando con la gente de Basta de Moler Claramente hay iniciativas para cuidarlo y, y reforzar esto No queremos dejarlo en manos de Macri el cuidado del patrimonio de la ciudad, porque ha sido también bastante irresponsable en eso. Entonces estamos analizando en estos días un proyecto de ley que determine el destino que tienen que tener los vagones claramente hay un consenso de que tienen que estar para, en, en horas de bajo tránsito, sobre todo los fines de semana, para seguir usándose como un museo claro, andante, móvil, ¿no? móvil modernizado sí, para el todo. Digamos, puede ser... Exactamente, para, para, ahí, claro, para que claro, conozcamos todos los futuras generaciones, el funcionamiento de eso, mostraron que pueden funcionar, con el cuidado que se tenga, se, y adecuados tecnológicamente pueden funcionar, algunos a la asociación de Amigos del tranvía sí, se pueden restaurar, se, puede... se pueden restaurar lo que nosotros creemos que no hay que venderlos, que es algo una de las ideas, que está tirando más que, que tiró Picardo, o que tiró, que hace, usarlo de bicicleteros eh, en algunas estaciones de subte, poner eso como estaciones de bicis. de bicis, no nos parece lo adecuado, pero también puede ser que una medida bien protegida... Bueno, de última es mejor que hacer un asado. Es mucho mejor que hacer un asado, que es una idea bastante conservadora, ¿no? Me extraña Rodríguez Larreta. Que... Rafa, gracias por haber venido, un placer. A ustedes, chicos, gracias.